Te la cámara temo la ¡Se te days ¡Se fire. ¡Se ¡Se te Porque ya comenzamos. Pero primero debo ponerlos al día sobre el último episodio. ¡Y qué gran episodio fue! Anju y Gwen se enfrentaron en el torneo de ganadores y Anju no estaba jugando limpio. Se estaba desquitando con Gwen por haberlo desobedecido. Gwen rehusó rendirse y vida batalló con todas sus fuerzas. Yamato ayudó a Gwen cuando este se metió en problemas, pero Anju ganó de todas maneras. Ahora es la final del torneo de ganadores con Yamato versus Anju. Los números nos dirán quién tiene mayor oportunidad de ganar. Hmm. ¡Pero estamos cansados! Tomemos un descanso y que comience la acción. Date prisa y espera. ¡Contesta el celular, Sal! El combate final del torneo de ganadores es mañana y toda la ciudad está afuera celebrando. ¡Por supuesto, yo también! Soy su hombre desde las calles reportando lo que todos opinan ¿Quién creen que llegará a la cima, Yamato o Anju? Bueno, ya basta de esta cháchara, veamos lo que todos tienen que decir ¿Qué opina usted? ¿Qué cree, Yamato o Anju? Yo digo que Yamato definitivamente Con su Cobalt Saber puede vencer a los oponentes con un solo disparo ¿Quién puede contra eso? De acuerdo, es uno para Yamato ¿Y qué hay de usted? ¿Quién cree que lo ganará todo? Quítate del medio, Yamato, ganará Anju es ridículo pensar que él pueda enfrentar a los ataques de Anjo. Bueno, aquí lo tienen. Dos hombres, dos opiniones diferentes sobre quién será el más grande vida campeón del mundo. Lo que significa que cualquiera de ellos podría ganar. Tendrán que sintonizar mañana para saber quién será. Cielos, Yamato, lo vas a gastar de tanto lustrarlo. Es casi imposible de creer. Nuestro Yamato podría ser el mejor vida jugador del mundo. Me hace sentir muy orgulloso. Señora no, Matoka. No sería grandioso si ganas, podría decirle a todos que entrené con el mejor del mundo Sé que no será fácil, pero sé que puedes hacerlo Sí, también yo, buena suerte um, ¿Yamato? Todos son muy amables contigo, sería bueno que tú también lo fueras ¡Claro! Oh. Uh -huh. Terry, maestro armada, mamá Bull, Liena y Grey. Sin ustedes, jamás habría llegado tan lejos. Y se lo agradezco. Cada vez que tuve problemas, ustedes estuvieron apoyándome. Voy a asegurarme de que no me hayan ayudado en vano. Mañana en el torneo voy a derrotar a Anju. ¡Yamato! Luego seré el chico más famoso del planeta y firmaré autógrafos y podré comer todos los emparedados de sardinas que quiera. Uh, Yamato. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. ¡Ah! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡No! va ¡No! ¡No! Grandos... Yamato, no es así como actúa un verdadero vida jugador. Lo sé. Es solo que estoy tan emocionado por mi gran combate. Cobalt Saber está funcionando muy bien. Y ahora soy tan bueno como él, como lo era con Cobalt Blade. Sí, eso lo he notado. Quiere decir que solo hay una cosa más que hacer. ¿Ah? ¿A qué se refiere? Esperen un minuto, esos son los planos de Cobalt Saber. Uh -huh. Ah, pero ¿por qué hace eso? Es pues mejor que no existan. Cuando hice el man de Sistema Cero, mis planos fueron robados por malvados ladrones casi antes de que los hubiese finalizado. El diseño que creé fue usado para propósitos atroces. No podría soportar que suceda lo mismo nuevamente. Los planes del sistema Blaster Core son demasiado importantes para ser robados. Así que decidí que lo mejor era destruirlos. Sí, pero... Así que Cobalt Saber es ahora el único vida man de Sistema Blaster Core en todo el mundo. Y te lo estoy confiando a ti. Por eso debes protegerlo. Puede contar conmigo. Uh -huh. Sé que puedo, Yamato. Muy impresionante. Armada se superó a sí mismo con este Sistema Blaster Core. Si pudiésemos copiarlo, imagina todas las hazañas malvadas que la Alianza de las Sombras podrían lograr con él. Ababa. Sí, marta Mardaví, oh señor místico. Si quieres robar a Cobalt Saber para mí, no me importa lo que hagas para lograrlo, solo obténlo. Sí, por supuesto. Cobalt Saber es aún más notable que Cobalt Blade. Debo tenerlo, Ababa. Mardaví, oh sabio señor, ¿sabe que Cobalt Blade fue reconstruido como Cobalt Saber antes de ser destruido? Lo que yo sepa no es asunto tuyo. Ah, ah. Detén ya tu patético servilismo Asegúrate de que Yamato Delgado sea derrotado y tráeme a Cobalt Saber Sí, grandeza Estas malteadas de atún se están vendiendo como pan caliente Lo sé, no nos damos abasto para prepararlas Aquí tienes, disfrútala Gracias Aquí tienes una para ti, también deberíamos disfrutarlas Gracias, Gwen Ah, oh, parece que se nos acabó el atún Esperen, buscaré más ¡Muchas gracias, Liena! ¡No puedo creer cuántas personas están aquí! ¡Todos están tan emocionados por el torneo! ¡Tendremos que trabajar duro! ¿Yamato? ¿Estás listo para tomar tu turno en el puesto? ¡Oye, Mei! Yo competiré en el torneo. ¿No crees que debería estar entrenando en vez de vendiendo pescado? ¡No dejes que este torneo se te suba a la cabeza, Yamato! ¡Aún tienes que hacer tu parte como todos los demás! ¡Claro que si no deseas cenar, no tienes que ayudar! ¡Sí, es correcto! ¡Si no ayudas, no comes! esa es la regla, lo siento pero es lo justo. ¿Qué sabes tú de justicia? Estabas en la alianza de las sombras. Váyame, ella es mi heroína, ella ya no se ablanda con nadie. No mm, sé, ni siquiera con su propio hijo. Un verdadero vida jugador no puede solo vida batallar, debe aprender sobre la vida si quiere ser grande. ¿Por qué mamá tiene siempre la razón? Hola Yamato. ¿Ah? Ah, ah, hola Berthard. Solo quería desearte buena suerte en tu combate. Mis hermanos y yo hemos estado observando tu progreso y estamos impresionados. Eso me da esperanza de que algún día, si me esfuerzo, pueda ganar, asumiendo que te las arregles para ganar el torneo. No te preocupes por eso. Después de todo, tengo que vengar tu derrota, ¿cierto? ¿Eh? ¿Ah? Oigan, esta máquina de hacer palomitas es genial. ¿Ah? Voy a ponerle un poco más. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Espera, Bull! ¡Oh, no! ¡Ah! Conozco esta sección de la ciudad, pero no se ve nada bien. Oh. ¡Anju! ¿Qué está haciendo allá? Bueno, sea lo que sea, se ve muy solitario. Si quieres algo... Yo... yo... Tomaré eso como un no. ¡Vete de aquí! Um, ¡Oye! Mm. ¿Por qué no vienes con nosotros al festival esta noche? ¿El festival? Uh -huh. ¿Por qué querría hacer eso? Es divertido y todo el mundo irá. Ah, no, gracias. Vamos, será mejor que quedarte sentado aquí solo. Mm. Apuesto a que te divertirías si te dieras la oportunidad. ¡Ya basta! Lo que quiera que estés buscando, no caeré en tu juego, ¿de acuerdo? ¡Oye! ¿Ah? ¿Ah? Yamato. Está bien, ¿qué sucede aquí? ¡Aléjate de mi hermana! No, chicos, están equivocados. Es bueno que hayan aparecido. Pensaba llevarme a Liena de nuevo, pero supongo que ya no puedo. Ah. Uh -huh. ¡Anju, ¿Por qué? ¿Estás bien? Dime cuál es tu problema, Anju. Apuesto a que ni siquiera puedes ganar si no haces trampa. Oh, sí puedo. Pero derrotarte sencillamente no es suficiente. Quiero asegurarme de que realmente sufras antes de perder. ¡Estás enfermo! Escucha. Puedes intentar con todas tus fuerzas enloquecer a Yamato. Pero la verdad es que él te derrotará. Y entonces recibirás el castigo que te mereces. Sigue soñando. Lo único que harás en el torneo de ganadores es desear no haberte inscrito. Si eres listo, ni siquiera te molestarás en ir. Mm. ¡No! ¡Vida a fuego! Les enseñaré. ¿Creen que son mejores que yo? ¿No pensarán así? ¡Después de mañana! ¡Ya me cansé de verlos tan orgullosos! ¡Verán que la justicia no existe! Todavía no es suficiente. Voy a necesitar más potencia si quiero vencer a Yamato. No vencerlo simplemente. Quiero aplastarlo como un insecto. Pero para eso necesito más poder. ¡Tengo que aplastarlo! ¿Puedo ayudarte? ¿Oh? Te daré todo el poder que necesitas, pero a cambio necesito un favor. ¡Villaman! Mm. ¡Pillaman! <ríe> ¡Sensacional! Al principio esas palomitas me asustaron, pero acabamos con toda esta comida. Claro que solo estaba tirada por ahí. <gų> uh, uh, uh, eso, están dando paseos en la montaña rusa gratis. ¡Sí! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Tienes razón, hermano! Esperen un segundo. ¿Cómo es que nadie se sube si es gratis? ¡Adelante! ¡Vamos! Oh. ¡Vaya! ¡Estoy tan lleno! No quiero volver a ver una palomita nunca más y mucho menos comer ¡Berghardt! ¿Qué haces? Si viniste por más palomitas, eres bienvenido. Mis hermanos están en grandes aprietos. ¿Eh? ¡Oh, no. ¡Hermano, ayúdanos! Hay una llave atorada entre las ruedas. Eso puede hacer que todo el carro se salga del riel. Según dice aquí, todo el parque está cerrado por reparaciones. No puede ser. Si es una broma, no es graciosa. ¡Resistan! Los bajaré de aquí. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a hacer que se caiga todo! Tienes razón. ¿Pero qué hacemos entonces? Oigan, creo ¿Ah? que tengo una idea para solucionar esto. ¿Ah? Oye, ¿cuál ¿Ah? es el plan? Creo que puedo darle esa llave. Si puedo soltarla, el carro de la montaña rusa vendrá hasta aquí a salvo y seguro. Tienes razón. Bien pensado, Terry. Cron y yo también ayudaremos. ¿Ah? ¡No olviden a mi Breaker! Cuenten conmigo también, chicos. No te preocupes, vamos a salvar a tus hermanos. Gracias. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Y ¡Sí, Sabemos que funciona. De acuerdo, otro lanzamiento. Correcto, no hay problema. Vamos, ¿por qué no se suelta? ¡Lo hará! Un disparo más. Un disparo más. ¿Qué? Me quedé sin bombas. Yo no traje más cuando salimos Yo tampoco ¿En serio? ¿Ninguno tiene? ¡Ah, ¡No tengo más que pelusa! Oh, ¿Y ahora qué haremos? ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Vamos! Solo un disparo más, ¡vamos! ¿Qué? Ah. ¿Qué es eso? ¡Es Anju! Está usando una hoja para crear esa música Hmm. Había un ruido espantoso aquí afuera, así que pensé venir a ver qué sucedía. ¿Tú tienes algo que ver en esto? Lamento decirles que no. ¡Ya mató! ¿Eh? No puede ser. ¡Ayu! ¡Ay, Gracias. Solo te la doy para que hagan silencio. Intento dormir, ¿de acuerdo? ¡No! Esto es... genial. ¡Espera! ¿Ah? Gracias, Sanju. Está bien. Bajemos a esos chicos. <risa> <risa> Se tragaron el cuello. Ahora tenemos el diseño de Cobalt Saber. ¡Vamos, Cobalt Saber! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vida a fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazlo, Cobalt Saber! Eso sí fue un paseo. Gracias, gracias a todos. Ah. Y a Anju. Ja, ¡Esos tontos! ¿Creen que los ayudé? Solo me ayudé a mí mismo a ganar. ¡Ababa! Ya está listo. Buen trabajo, Anju. ¿Quién diría que caerían en la trampa? Bueno, no es difícil engañarlos. Es exactamente por eso que la Alianza de las Sombras siempre sale victoriosa. Has hecho un buen trabajo para nosotros. Es hora de que conozcas a alguien importante. ¿Qué? ¿Como quién? Como yo. ¿Oh? Lo has hecho bien. Te falta derrotar a Yamato. ¿Ah? Oh, oh, oh, oh, oh. Desafiante como siempre, siempre. Anju. me agrada eso de ti. ¿Ah? ¿Te estás preguntando quién soy? Soy Marta B. Debo decir que es un placer volverlo a ver, Su Majestad. ¿Y qué? ¿Debería impresionarme? Lo no estarás. Entiendo que deseas más poder. Sí, eso es correcto. Si tan solo tuviese más poder, aplazaría a cualquiera, incluso a Yamato. Entonces te concederé tu deseo. ¿Eh? ¡Bienvenidos otra vez al torneo de ganadores! ¡Llegó la hora, Eleonora! ¡Por fin veremos el último combate! ¡Todos los conocen! ¡Pero como algo tengo que hacer, permítanme presentárselos! ¡Nuestro primer jugador es... ¡Yamato Delgado! Uh, ¿Yamato? ¿Y ahora dónde está? No, ¡No! comiencen! ¡Aquí estoy! Te advertí que no pasaras tanto tiempo desayunando Pero no tenías que comer otro emparedado de atún, ¿no es así? Un buen desayuno es la clave del éxito. Uh, está bien, Anju. Oigan, ¿dónde está? Y ahora, su oponente. El vida jugador que hará todo lo que esté en su poder para detener aquí mismo los sueños de Yamato en el torneo. ¡Saluden a Anju! ¡Y miren esto! Tenemos noticias. En vez de usar a Lightning Can, Anju usará un nuevo Vida Man. ¿Qué? ¿Un nuevo Vida Man? Oh. Oh. Y el nuevo Vidaman se llama Blazing Can. No puedo creerlo. Oh, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Amada? Vida Banco tiene un sistema Blaster Core. No puede ser. Pero que todos los planos de ese sistema. ¿Cómo lo obtuvo? Hmm. Debería saber que yo siempre gano. Y hoy, amigo, será igual. ¡Nuestro combate será una final de golpe directo! ¡Solo tres rondas! Quien gane dos de tres será el ganador! ¡No voy a perder! ¡Con esto no! Yo tengo uno de esos... Ambos pensé que dos sistemas Blaster Core batallarían. Maestro. No entrené a Yamato para esto, pero lo hará bien. Al menos él y Anju están parejos. No lo están. ¿Ah? Yamato tiene una ventaja. Tiene el corazón de un verdadero vida jugador. Sé que él ganará. juego! ¡Aquí vamos! Primera ronda. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vida Fuego! <risa> ¡Ah! Parece que Yamato desea ganar. ¡Qué lanzamiento! ¡Anjou devuelve el juego con un furioso ataque! Oye, nada mal, pero déjame mostrarte cómo lo hace alguien con verdadero talento. ¡Increíble! Yamato está usando la técnica de juego rápido más rápida que haya visto en mi vida. Ahora te tengo. ¡Sí! ¿No? ¡Qué estrategia! ¡Yamato no puede ganar si no puede vida disparar! ¡Cielos! ¡Anju es bueno! Eso es, Anju. Sigue agotando a Yamato. Entonces, cuando llegue el momento, demuélelo completamente. No puedo negarlo. Eres bueno, Anju. Pero es una lástima para ti que yo sea mejor, mucho mejor. ¡Explosión de poder, Cobalt! ¡Aplazamiento, Gang! ¡Qué poder tan asombroso! ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¡Anju ha tomado la delantera! No puedo creerlo. ¿Cómo perdió Yamato en una prueba de potencia? Fue una combinación de las habilidades de Anju y la potencia del sistema Buster Core. Ahora Yamato no puede bajar la guardia. ¡Yamato! Sí, este será el más duro reto que Yamato haya enfrentado. No solo lucha con el poder de Anju, sino que también tendrá que las con toda la maldad que sabemos usará la Alianza de las Sombras. ¿Podrá superar todo eso y triunfar en el torneo de ganadores? ¡En el próximo episodio lo sabrán! Si yo te digo レイジングケイン。<笑>